Jueves El segmento de política a otro nivel con nuestro compañero Ramón Antigua Brito Hoy con un tema, eh, bueno que luce ser amplio Tal vez ojalá y que pudiéramos tener nosotros por lo menos 10 o 15 minutos más ¿Verdad Antigua? Que es un programa para tocar este tema El Ministerio de la Juventud, Antigua lo ha titulado La Esperanza de la Patria Saludos Antigua, qué bueno que está con nosotros Saludos jóvenes, aquí promoviendo el que se siga usando la mascarilla Sí. porque hay mucho COVID todavía, y vamos muy avanzados, ya estamos hablando de 5G, ¿Eh? ya estamos hablando de 5G en corrupción, quiere Ay. decir que en esto vamos, debemos ir como en tres y media. Hay que felicitar a Jamie Berenice y a Camacho, <coughs> que son los que han llevado la delantera eh, en estos operativos, a tal punto que han superado, aclaro, Artis, y todas estas compañías que son dedicadas, si va a la promoción al asunto del manejo de la tecnología, que no han logrado todavía establecerse con la tecnología 5G, y ya sí, sí. Eh, el, el Ministerio Público ya lo logró. Antigua, saludos. Ahora, saludos. <risa> habría, habría que ver, porque en este país nada de casual, ¿qué quiere decir esa G? Cinco gatos, cinco gángsteres, cinco gastro, <risa> Sanz, cinco goles. Vamos a preguntarle ayer a Yela Logando a ver lo que significan las cinco. Bueno, mientras hacemos el proceso de investigación, entramos a lo Mirante, que es el tema de hoy, que le, tiene que ver con todos esos escándalos que se han suscitado en el ministerio. Yo le, le, le, si se quiere, le he puesto el ministerio, la juventud, coma y la esperanza de la patria. Porque es penoso, señores, dentro del marco de la... Primero, reconocer la disposición del presidente de la, de la República, Luis Abinader, porque era un, se ha demostrado que era un problema de voluntad. Todo se paraba en el Palacio Nacional, porque todo arranca con la libertad que da el Palacio Nacional, porque eh, causa y efecto. Si antes no se hizo nada de lo, que hizo Luis, de lo que está haciendo Luis Abinader, es porque en el Palacio se paralizaba. En contraposición a eso ahora en el Palacio, no se le ha puesto corta pisa y se le ha dado puerta abierta. Y tiene y debe ser así. Entonces, quiero tratar el tema de la corrupción eh, en, en el sentido específico de, del Ministerio de, de, de la Juventud. Porque, señores, nos han dicho desde que nosotros estamos, estábamos pequeños, en el caso mío, que la, la juventud y la esperanza de la patria, la juventud en la esperanza, que en la educación, pero esa educación está fundamentada en la juventud, la juventud, la juventud, y yo no lo dudo, no tengo duda de que es así, porque pasé por ella, pero ahora tú sabes lo que en un país como este, en el desorden que hay en este país, que sea en el Ministerio de la Juventud, donde ha habido siempre escándalo porque no es ahora desde lo de la el año juventud. 2000. Oigan, señores, desde la fundación del Ministerio de la Juventud ha sido envuelto en actos de corrupción, escándalo, de escándalo no. Actos de corrupción sobre actos de corrupción. El, lo primero es que se fundó y lo que único que hacía el Ministerio de Educación, de, de, de, la, juventud, de la Juventud, no sé si todavía es, es lo único que hace, además de tener una nómina, es conceder beca. Oh, ironía en la vida, solo para los funcionarios del gobierno. De, de, de entonces beca para eso, entonces pensar que en, en el Ministerio de la Juventud que es el modelo en tecnología es el modelo en proyección, es el modelo en futuro es el modelo en avance en desarrollo, debe ser desde el Ministerio de la Juventud debe salir todos los proyectos de desarrollo todos los proyectos de desarrollo del país debieran salir desde el Ministerio de la Juventud pero Antigua, lo primero que yo digo es por ejemplo hay cambio de gobierno y se eligen al... al, al a fulano de tal, a Juan Pérez, como ministro de la juventud. Yo asumo que lo primero que debe haber dentro de la estructura del Ministerio de la Juventud es un manual, por lo menos, antiguo, de cuál es la razón de ser de ese ministerio. Se supone que usted tiene que tener mínimamente conocimiento de lo que va a hacer el Ministerio de la Juventud. Pero, ¿qué pasa? Decía un comunicador bastante popular, ¿Qué es lo que está viendo la juventud? ¿O ¿Qué es lo que ha visto la juventud los últimos 50 años de la República Dominicana, de nuestros políticos, de las personas que nos representan a nosotros y a los cuales nosotros debemos seguir, que lo han seguido a la perfección? Porque si eso pasa en el Ministerio de la Juventud, cuando llegan, es porque están dando seguimiento a los políticos, a los que hacen nuestros políticos cuando llegan a un cargo público, que es ir a delinquir. Entonces yo creo que lo están haciendo perfectamente, Antigua. Todos esos escándalos de 2010 que han habido en el Ministerio de la Juventud, que es lo que está llamado a formarnos, ¿verdad?, o ironía de la vida, la juventud, como dice Antigua, lo que los dueños del futuro, los que están llamados a conducir el destino de nuestro país. Entonces, miren lo que pasa. Los, los principales escándalos se dan en el medio de la juventud. Porque yo digo Antigua, es que están siguiendo al pie de la letra lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado nuestros políticos, son los que van adelante. Lo que sucede es que si... El tema de formación, por eso yo tengo mi reserva cuando aquí dicen que, que el problema de aquí es la falta de educación. Oye, te voy a mencionar dos ejemplos. Antiga, pero cuando está la deformación, eso es lo que quiero decir. Es que uno han estado formando esos que van delante de los se digo, cuando, Pero se tienen mira, que imitar lo bueno. No lo aquí no hay hago. dos hombres que son los más preparados de, de, de, de, de, de, académicamente. Son Ramón Albuquerque y felo Autista. Piense usted lo que quiera. Para lo que me dicen que el problema de aquí es de educación. Si educación es académica. No, el tema de formación. El tema de formación y comienza, señores, para la familia, para nosotros, lo, la, la, las familias. Cuando llevamos el niño al colegio, es un tapón, porque porque nosotros queremos desmontar el niño frente a la puerta del colegio, sin importar la fila que estamos creando atrás, porque ahí es donde nosotros nos exhibimos, desmontando el niño, el niño que está acostumbrado a que lo desmonten en el frente. Del, del colegio, sin importar la fila que hay atrás la no quiere del una terreno, cuadra. Se va formando en eso de que él tiene privilegio Por la jipeta de la que lo demonta papi Por lo que es papi en la sociedad Por lo que es papi en el pueblo Y entonces el niño va subiendo con eso Después tú le dices al niño que haga una fila A los 12 años, y dice no, es imposible pa se formó, Papi sí, se paraba se Frente al colegio <coughs> Oye está el tema de formación señores Entonces les repito, por ejemplo Doña Milaro tiene 80 y tantos años yo entiendo que doña Milagro puede ser ministra de cualquier cosa. A nivel tecnológico, con la tecnología mayor, más avanzada, con los 5G, que tiene uh -huh. la Procuraduría. Y dónde se le generan las condiciones tecnológicas, las condiciones de avance, de, para operar ese ministerio, esa dirección de doña Milagro, que no tiene la, la, la, la capacidad ya mental, por un tema de edad, para, para dirigir, organizar y estructurar un proceso de desarrollo eh, transparente en esa institución en el Ministerio de Educación bien. en el Ministerio de Educación donde deben generarse los proyectos de desarrollo de cara al 2050 en la República Dominicana, no es en el Ministerio de, de, de, de, de Educación necesariamente, sí. ahora el Ministerio de Educación es donde deben proyectar el país los proyectos de desarrollo del 2050 hay ah, ironía en la vida uh -huh. el escándalo que tenemos es y lo bonito, señores. Y está viva y suelta la ministra de, Educación, de, de, de la juventud. Ella dice <risa> ayer que van a seguir cayendo gente presa porque ella canceló el de. El de, el de, el de, el de el, cuatro personas. Cuatro personas. Ella canceló el, el consultor jurídico, el de, el, de, el de compra, la de sí. recursos humanos uh -huh. y no recuerdo y otro. Y que no lo nombró ella. Oye, uh -huh. pero entonces ella dice que va a seguir cancelando. ¿Tú sabes por qué lo canceló ella? porque hicieron una denuncia de que un pariente de ella se ganó una licitación porque el, porque el encargado de compra fue al comité de compra y dijo, esta empresa, estas dos, deben ganar por instrucciones de la ministra. Entonces ¿qué es lo que ella debe hacer que es que ¿no, Salir a discutir. No fue con que pariente. Entonces ella, ella alega que no pasó nada porque no se hizo la compra. Pero entonces, ¿por qué canceló la persona? Bueno, en si el, no el, pasó en, nada. En, en el derecho penal, la intención. Sé, eh, es, <risa> ella dice eh, no, pero no. Entonces, ¿por qué canceló la persona? Eh. Y el director de compra en su cuenta Pero tú, tú es el Twitter, pariente antiguo. El, el esposo. En la cuenta en su cuenta de Twitter, este el director de compra dijo primera vez que me cancelan por hacer lo correcto. O sea, una entonces, denuncia. Entonces, les repito, lo que tenemos que verlo en el contexto de lo que significa, de lo que debiera significar de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Juventud. Señores, es la plata, debiera ser la estructura gubernamental en la cual corren los proyectos de desarrollo del país. Porque la juventud, divino tesoro, supone que ahí deben estar pensando en el 2050. Que en el verdadero futuro. Ahora, ¿dónde digo? está el problema? Cuando se nombra la ministra. Porque, señores, a los tres meses de este gobierno haber nacido constitucionalmente, hubo que cancelar una ministra de la, de la juventud. Kimberly. A Kimberly. ¿Y tú sabes lo que alega la honorable señora eh, dueña de, de, del Ministerio de la Juventud? Que es una versión soterrada que es Kimberly desde atrás, porque todos esos empleados los nombró Kimberly y entonces le han hecho la vida imposible para que Kimberly salga como limpia y ella eh, como corrupta, y te repito, y está viva y está suelta, y se le está cuestionando, y te digo que ayer cuando va a ser investigada en la oficina de ética gubernamental, ella dice que va a seguir, van a seguir las cancelaciones como si... Como si la que ella canceló es porque ella descubrió un fraude, porque Exacto. ella denunció un fraude uh -huh. que okay. cometieron es, eh, esos empleados. Ahora vamos, antigua a la parte positiva que tienen que tiene todas estas cosas, todos estos escándalos que estamos diciendo. ¿Cuál es la parte positiva? Que ciertamente, como usted y yo diciendo, que se demostró que ha habido, ha habido falta de voluntad para Política. que las cosas... Exactamente. Y ahora sí se ha dejado al descubierto que ciertamente el presidente Luis Abinader eh, eh, hay voluntad para que las cosas se corrijan. El hecho de que esos escándalos inmediatamente se destapen, se den a conocer, pues se toma lo correctivos del lugar, suspendiéndola, cancelándola y poniéndola poni a la disposición de la justicia. Victor, yo creo que esa parte. Déjame hacer una pregunta antigua. ¿Cree usted que le queda mucho tiempo a Luz del ALBA como ministra de la juventud? No, yo creo que se pasó del tiempo de haberla votado y ah. meterla preso. Mira, por el, puede ser que esa señora sea inocente, que no tenga nada que ver, pero el hecho de lo que ella representa. Y permitir que se genere un escándalo en, su, en sus pies de, eh, de, ese, de esa magnitud eh, para, porque aquí es muy bonito y que renunciar. Aquí el que renuncia ya, ya está sí, exento ya está chento, de la aplicación sí. de la justicia. El que renuncia está exento. Entonces, esta señora debiera haber sido cancelada, pero inmediatamente sometió a la justicia. Y eh, claro, rápido, a los 15 días de investigación, se, de, se demuestra que no y se le pide perdón. Se le pide excusa a la sociedad, porque aquí hay que acostumbrarse a eso. Ahora, lo que sucede es que aquí hay un estado de... O sea, de... que cuando usted pide excusa... Y... Pero aquí o sea, no reponen no, el que no, quita. No, no, no, digo yo, digo yo, digo yo. no reponen, Oye, oye. Porque el oye. Le, oye. le pidió perdón. No, no, aquí hay dos do cosas. Reponen, ¿Eh? Aquí ¿eh? hay que... Oye, excusa como yo digo, o sea, ¿qué es lo que planteo? Votarla con la simple denuncia y someterla a la justicia. Ahora va a un proceso de investigación. <ríe> porque hay, hay, hay que estar así. Se no demuestra no. que no, que, que es falsa la denuncia... Se restituye la posición. ¿Por qué mejor restituir la posición y no esperar que sigan eh, teniendo, eh, sirviendo de caldo de cultivo estos escándalos? Por ejemplo, <coughs> perdón, señores, yo les voy a decir algo: hay que ser loco, loco, loco, loco, loco. Tú sabes lo que es loco. O, o patológicamente ladrón. Patológicamente ladrón para tú en un gobierno como el de Luis Abinader, que no es un santo uh -huh. como ser humano. Yo quisiera decirlo para aquí no lo puedo decir, pero, muestra, pero lo voy a decir así para eh, adornarlo. adornarlo. Pero este tipo, que no tiene la más mínima necesidad, señor, este presidente de la República presentó una declaración de 4 mil millones de pesos que lo había tenido antes de ser político. Antes de ser, entonces, Y una gente que llega y dice, yo no voy a cobrar, lo cuarto que, que me toca a mí lo voy a dar. Y voy a, a crear un ministerio público. Y aún así hay, perdón la palabra, escúchame Nelly. Y hay desgraciados que tengan la, la, la cosa de, de, de ponerse a robar en un gobierno así. Un tipo que no tiene problema. Como usted dijo, Que no comienza vi. con los funcionarios. Porque señores, Faña es un ícono del PRM. Que no han visto quién es el director mm -hmm. de la orquesta. Entonces, ellos están bailando con una partitura diferente a la, a la, Como a la dijo del director. Usted en el Entonces, hay que ser loco, patológicamente, ladrón, para tú meterte en, en este tipo de cosas. Y peor aún, con el marido. Con el esposo, digo, perdón, ya esos niveles no sí, pues, sí, María. Con el esposo, sí, perdón. Sí. Antigo, ¿Sí? es que cuando yo dije, cuando usted habla de la excusa, que con una disculpa usted resuelve el problema, y le mencioné lo de psicólogo, yo pensé que usted me iba a responder como respondió José Luz No me empañe mi comentario, no me ensucie mi comentario. Fue no, como una disculpa resolvió Sí, entonces, hay que ver, señores, eh, porque yo te digo, te repito, no es que lo defienda, pero lo de G4, los G5G, eh, Pulpo, Coral. Que dicho sea de paso, lo de los 5G es un engendro de, de coral sí, 5G, 5G 5, no es nuevo no. 5G es un desprendimiento sí. de Adán Cáceres La pastora, que también me duele, señor Una pastora que me duele que los que son íconos de la espiritualidad de, Del desarrollo, de la esperanza, sí, de se, la fe Se, se, involucrar. se en ese Sean sí. parte de estos engranajes Entonces, lo, lo que significo es no quiero significar. La, el Ministerio de la Juventud, que debiera ser, dicho sea, de paso, señores, hace tiempo que se está pidiendo que se constituya en el Ministerio de la familia. familia. ¿Por qué? Que entonces vamos a tener que formar un, mira, formaron el Ministerio de la, de la, de la Vivienda. Yo creo que está bien, porque era el INVI, bienes nacionales, sí. y Navi, eh, que si o quién Cinco institutos, o ISOE, Eran, eran espacios para. Para, para... Por, de, corrupción. de corrupción. Y entonces, en el Ministerio de la Familia entraría el Ministerio de la Mujer, el Ministerio la juventud, de la Juventud. La, los, los adultos, si se tú fusiona, quieres, los hombres. Sí, los hombres. Eh, ¿Varios? Que, todo, yo porque estoy entonces, es eso. que el Ministerio de la Juventud. Pero yo que se, Y entonces la fuñía ley, la Constitución te establece que tú eres joven hasta los 35 años. Y el que tiene 36, 50. ¿Y nosotros? ¿Dónde somos que está? Todavía, claro. Entonces no tiene un ministerio, no tiene quien lo defienda. Ah. El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de los Hombres. Ah, el Ministerio de Geriátrico. Entonces, sí. pero son de las cosas, ojalá que este escándalo de la, del Ministerio de, de la Juventud eh, haga despertar a las Arroje luces. Arroje luces sí, para que constituir eso en el Ministerio de la Familia que va a incluir las la casas de, de acogida de los niños, los centros es geriátricos, todos, en y que podamos, señores, despertar el, el Ministerio de la Juventud, ahí, es el, el, el, la, la estructura gubernamental que tiene que constituirse en la esperanza del país en función de la capacidad y habilidades que tienen que tener estos jóvenes que tienen el privilegio de ser parte o constituir parte de ese Ministerio de la El, el Estado Dominicano en ese sentido se va a ahorrar eh, una gran cantidad de dinero con la voluntad y la vocación que tiene Luis Abinader, creo que lo va a lograr, porque antes, podríamos decir lo mismo antes, pero ¿qué pasa? Eh, se eliminan espacios para las botellas pues, y los compañeritos de la base, Ay. que es lo que entendemos nosotros, va a lograr Abinader vamos, eliminar. Peter. Antigua. <risa> Gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves aquí y a ustedes agradecer como siempre su amable sintonía.